Queridos colegas, ¿no? este, lamentablemente ¿no? los hechos citados el día de ayer, de hoy por la madrugada, ¿no? lleva la vida de lo que es una persona que, que hacía parte no, de lo que es la el bloqueo pacífico que se vivía en la frontera Brasil-Bolivia, ya que ellos no querían de que haya tierra, de frontera, ya que ellos viven del comercio no, en esta zona fronteriza. Nos encontramos, queridos colegas, con la señora, la esposa del señor que ha perdido la vida el día de anoche. Ella le va a poder comentar un poco a ustedes lo que sucedió el día de anoche y ustedes pueden hacerles la pregunta que ella le va a responder aquí directamente desde la policía, ya que en algunos momentos el cuerpo será trasladado hasta la ciudad de Santa Cruz, ya que aquí en Quijarro no se cuenta con un médico por él. Eh, nuestro más sentido pésame, nuestras, nuestras condolencias, señora, sabemos que está pasando por un momento muy duro, muy difícil, muy dramático, muy triste. Nuestra solidaridad con su familia también, pero si nos puede eh, detallar cómo es que se originó este enfrentamiento y cómo es que su esposo hoy está fallecido. Muy buenos días, la escuchamos. Buenos días. De la plena. decirle, transmitirle que... Nosotros estábamos en contra del bloqueo, porque nosotros somos, vivimos del comercio el día a día y no estábamos a favor. Nosotros estábamos voluntariamente en el bloqueo con porque yo pertenezco a la comunidad Compañeros Y mi esposo estaba ahí con nosotros. Y ellos empezaron a atacarnos estaban bien preparados ellos los del comité cívico dijeron que ellos iban a bloquear pacíficamente pero ellos llegaron con dinamita llegaron con bombas caseras con palos y presencié sencillo el momento en que a mi esposo me lo golpearon a palazos entre varios qué tristeza fue ver que en vez de ser pacíficamente nos golpeamos unos a otros y lo no mí que vino gente, ni siquiera era del pueblo, gente de otro lugar, liderado por, lo, por los cívicos que están acostumbrados, porque no es primera vez, ya son varias veces que nos acostumbran y nos amedrentan aquí en, en, en la frontera. Eso ha sucedido. Muchísimas gracias le decimos a, a la viuda, de Julio Pablo Taborga, que nos relata con su testimonio, señora, yo sé que está pasando por una situación muy dura, esta es la realidad de muchas familias en nuestro país. Usted bien lo ha marcado, ustedes también están en contra de estas movilizaciones, han visto las actitudes eh, que han tenido estos cívicos. ¿A qué se dedica, eh, señora, eh, su familia, fundamentalmente en Puerto Quijarro, ahí en la frontera con el vecino país del Brasil, asentando soberanía, pero también poniéndole el hombro a nuestro país con la fuente laboral? Cuéntenos, ¿a qué se dedica, estimada? Yo, yo, yo me dedico, soy ama de casa. Este, yo, mi esposo era el que trabajaba él era mecánico soldador él nos traía el pan de cada día a, a, a mi familia ahora yo quedé sola con mis cuatro hijos gracias a esto que ha sucedido qué tristeza qué pena lo que no ha sucedido es una... imagínense lo que estoy sufriendo y ojalá que no que haya justicia que todo que disfrute, la muerte de mi, esposo y mi Señora, la verdad que es terrible por lo que usted está pasando, deja entonces cuatro niños en la orfandad, sus, eh, sus hijos ahora seguramente van a preguntar por su padre, uno no tiene respuesta para poder entrar en este contexto. ¿A qué se dedicaba su esposo? Mi esposo era mecánico, a eso él trabajaba. ¿Él trabajaba por el municipio? de Puerto Pijarro sí trabajaba también hacía muchos servicios para el municipio como por eso le digo yo pertenezco a las organizaciones sociales y sí él trabajaba trabajaba hacía muchos servicios también uh -huh. ahora le y han arrebatado nosotros, entonces por eso a su no esposo nos quieren a nosotros. le decía que ahora le han arrebatado a su esposo va a ser muy difícil para usted poder sacar adelante a sus cuatro hijos pero es también la oportunidad para que le hable a todas estas personas que están siendo intransigentes, porque sabemos que con mucho odio, con mucha hazaña, con mucha violencia, fueron los eh, enfrentamientos que se registraron anoche, eh, los, en los mismos eh, en los cuales su esposo perdió la vida. Así que háblele esa a ellos para que se pare esta violencia. Decirle que por favor dejen las confrontaciones que con estas confrontaciones no llegamos a nada porque no se sienta en una mesa del de diálogo y que los cívicos no lleguen tanto a esa violencia, porque gracias a ellos, liderados ellos por, por el gobernador, fue todo esto. Gracias a él, wey, todo esto sucedió porque ellos traen, traen gente de otro lugar y vienen en sus costumbres cerrar la frontera aquí. Siempre ha sucedido, nadie ha podido a los típicos aquí, nadie los puede parar, ellos hacen lo que le da la gana Estimada señora, yo sé que usted en este momento hace este llamado a la reflexión, al diálogo, a la pacificación del país. Lamentablemente se da en este tipo de escenario donde hay pérdidas humanas, hay pérdidas económicas y un sinfín de situaciones. Para ir cerrando, mi estimada, eh, si podría decirnos eh, dónde se encuentra en este momento, si eh, luego dónde se va a realizar también el velorio respectivamente. Yo me encuentro ahorita haciendo mi declaración porque no quiero que quede impune la muerte de mi esposo, uh -huh. que no muera en vano, que sea ha muerto, pero para que sea para algo bueno, que no suceda que esta en nuestro municipio. Señora, ya fueron identificados. Lo voy a, llevar a, le sí, lo voy a llevar a Santa Cruz para que, para que yeah. me le hagan la autopsia y de ahí volveré. Porque aquí lo, aquí lo voy a hacer, el pelato claro, y eso de los controles de aquí, de Quijarro. Y eso le va a generar también un gasto económico significativo, ¿no? Que uno no lo tiene, nunca lo tiene en sus planes. Pero ahora que dice la policía, eh, ya se han iniciado las investigaciones, ¿se ha podido ya eh, identificar a los agresores de su esposo? Hasta bueno, ahorita no, no se han encontrado ninguno, pero... Este, yo creo que van a recolectar pruebas, van a investigar bien, porque tiene que haber, culpable, tiene que haber culpable. Señora, ¿ya realizó la denuncia ante las autoridades? Sí, me ha realizado, quiero que Claro, porque este hecho no puede quedar en impunidad. Hay que hacer que los responsables puedan también rendir sus cuentas ante la justicia. Una vez más, señora, expresamos nuestra profunda solidaridad, nuestras condolencias desde el medio de comunicación de todos los bolivianos como Bolivia TV. Y eh, esperemos, ¿no es cierto?, que eh, puedan afrontar con mucha fortaleza este momento tan duro para usted y para su familia. Bendiciones, señora. Así de esta manera te agradecemos Lita Surubí por este reporte especial y exclusivo para Bolivia TV aquí en el 7 a las 6 y en cualquier instante estaremos nuevamente retomando nuestra señal con usted.